Enésima vez que estamos en Huamanga, y creo que nunca nos cansaremos de pasear por esta linda ciudad. Tampoco nos vamos a cansar de sus inigualables helados de la plaza de armas, el muyuchi, hechos con la misma técnica de la abuelita de la abuelita. Aquí la, sí, la, ¿eh? la cajera. la cajera. <ríe> Qué ridículo, ¿eh? ¿Sí? Hay quienes recuerdan esta ciudad por su Semana Santa y sus monumentales iglesias. Dicen que son 33, pero creo que hay más. Y si de día lucen así, véanlas de noche, con su flamante iluminación. Amigos, hemos dejado atrás la ciudad de Huamanga para darnos una vuelta por las provincias de Cangallo y Vilga Huamán. ¿Qué vamos a ver por ahí? Bueno, vamos a ir tras los pasos del Inca Pachacútec y algunas de sus colosales obras. Y además, entre otras cosas, vamos a ver unas joyas que la naturaleza ha sembrado a más de 4.000 metros de altura. Así que, síganos. Este será nuestro campo de operaciones. Salimos de Ayacucho hacia el sur. Cruzamos la Puna y llegamos a Vichongo. Después un salto a Vilcajuamán. Y luego volveremos por la tierra de los Morochucos, Cangayo. La ruta la pueden hacer en combi, en bus o camioneta. Solo hay que seguir el camino principal e ir enamorándose del paisaje. Friolentos, abríguense, que ahora estamos pasando el Abra de Tocto, 4.300 metros, el punto más alto del viaje. Luego ya todo es de bajada. Y empiezan unos campos hermosos que están esperando que llegue la lluvia... ...para que crezcan las papas, el maíz, las habas, la quinoa. Este lugar se llama Condorcocha. Les recomiendo parar un rato en su laguna. Aquí la puna empieza a mostrar sus encantos... ...sus detalles, sus aguas que apaciguan y relajan... ...y sus amigables habitantes... ...desde vacas hasta patos, patillos, chorlitos y guayatas... afirmada nos sigue llevando al sur y la alegría de viajar no cesa ahora quien nos acompaña es el río Moyo horas de viaje y estamos entrando a la ciudad de Vichongo, a 98 kilómetros de Ayacucho. Véanlo, es un pueblo pequeño, de ganaderos que crían ovejas y campesinos que siembran en andenes. Bichongo es un lugar sencillo, ordenado, pero aún con pocos servicios para el de fuera, y que existe desde antes de los españoles. Es más, uno de los hijos del gran inca Pachacútec nació en esta tierra. Por eso, a 3.100 metros de altura, un séquito real me dio la bienvenida. Cuidado, cojo, la lengua de los incas es el quechua, pero menos mal, Amaru Inca habla también castellano, y así nos enteramos de algunas cosas. Mi nombre es Amaru Inca Yupanqui. Ya. como ¿Y, inca. ¿Y el de arriba es Pachacútec? El de arriba es mi padre, Inca Pachacútec. Ajá. Así, ¿Y así. qué relación tenían con el Intihuatana? Es que allá en Intihuatana yo nací... Mi papá vino de Alcusco, suamán y gobernaba todo esto. O sea, ¿el señor que está arriba quién es? Mi padre. Amaru Inca me contó, andando por el pueblo de Bichongo, que este distrito es célebre por las ruinas de la ciudadela de Pomacocha, donde él nació, y por sus titancas. No se vayan y van a ver qué es una titanca. Estamos en uno de los cerros que rodea Bichongo. Aquí hay un camino que nos lleva a un bosque de titancas. Más fácil, Pullas de Raimondi. Es posible que muchas personas piensen que Puyas Raimondi son solamente estas que vemos cerca Pastoruri cuando estamos en el callejón de Huaylas. Pero no, Puyas hay en todos los lugares de nuestra sierra que están más allá de los 4.000 metros de altura. Y este lugar, Titancayo, en Ayacucho, es quizás el bosque de Puyas más grande de todo el Perú. Vean los cerros, esto es un adelanto, pues hasta allá vamos a llegar. Y arriba están las puyas. Arriba al fondo, cerrado. Hay que bajar a una quebrada, cruzar el río y después subir unas dos horas por una larga pendiente. se va mostrando el bosque. Según nos dicen, Titancayoc tiene 2.270 hectáreas y desde el año 2010 está protegido oficialmente por el Estado. Ajá. Miren, 3.600 metros de altura y empiezan a aparecer las primeras pullas. Y faltan muchas, muchas más. Las pullas fueron estudiadas por primera vez por el sabio Antonio Raimondi y hoy se sabe que son parientes de las piñas. Al inicio son pequeñitas, casi como hierba o el ichu. Pero luego su tronco crece robusto y lleno de grandes hojas con espinas. Imagino que ustedes dirán por qué están quemados sus troncos. Lamentablemente es una mala costumbre de los campesinos. A fin de evitar que sus ovejas queden atrapadas entre las espinas... ...cuando están pastando, la gente las quema. También lo hacen para llamar y alejar a la lluvia. Por eso casi siempre las puyas lucen así en todo el país. Afortunadamente la planta no muere. La puya sigue creciendo hasta los 12 metros incluso... Y eso que sobresale es su tallo, en donde llegan a crecer miles de flores cada 80 años y solo una vez en su vida. A 4000 metros, la puya es casi la única planta que crece aquí. Cuando están en flor, los picaflores llegan a saborear su néctar. Son verdaderos gigantes de la puna. Y aquí en Titancayoc nosotros andamos en medio de un bosque con miles de ellas. Y según cuenta Marino, uno de nuestros guías de Bichongo, una vez las puyas lograron ganar una batalla. Ha jugado un papel muy importante en la guerra Perú con Chile. Aquella vez... Para Vichongo todavía no había carretera de Huamanga a Vichongo, entonces por ley tenían que desplazarse el ejército invasor chileno desde Huamanga a Cangallo, de Cangallo a Vichongo. Entonces en ese trance hay una pampa que lo llaman Rontuyapampa. Pampa. Entonces desde allí se desplazaban los chilenos, el ejército chileno a Vichongo, Vilcahuamán y Andagüeylas. Cuando divisaron las punas, los chilenos vieron, parece que cantidad de gente como hormiga estarían desplazándose, no? Entonces ellos de temor se detuvieron, ¿no? Ahí vienen los indios armados hasta, los, hasta por los dientes, diciendo, dieron marcha atrás. No,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 Recuerden, estamos a 4.000 metros y es una original idea para promocionar el lugar. Aquí no hay 20, 30, 100 pullas. Hay un cuarto de millón de pullas, el bosque más grande de esta planta que hay en el Perú. Recuerden, estamos a solo unas horas de Huamanga. Ahora bajamos a dormir al pueblo de Bichongo. Mañana seguiremos hacia el sur tras los pasos de Pachacute.